Hi. Hi. ¡Oh! ¡Sesta! ¡Bum! ¡Oh! Esa más buena. ¿Por qué no se mueve el mouse? A ver, ellos tendrían que aparecer aquí, ¿verdad? Mierda. ¡Ven! ¡Ven! ¡Dios! Es que... ¡Ven! ¡Miren eso! ¡Miren eso! Dejan una fucking granada para... ...que te mueras. Ponerle más sensibilidad a esta vaina. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, señores! ¡Ahora sí! ¡Ahora está demasiado fuerte! No hay nadie No, no hay nadie No hay nadie, no veo a nadie Y tengo miedo Míralo, míralo No se mueve el mouse Cuando voy a disparar no se mueve Qué bien, qué bien Ven, no se mueve No se mueve Me voy a tener que comprar un nuevo o oh, es porque estoy grabando, no sé qué está pasando. Y aquí estoy rimando y está un tipo ahí campeando. Oh. Creo que aún uh, está campeando ahí. No he podido matar al primero, qué malo soy, qué malo soy. Está bien, está bien, juguemos bien. ¡Ay! Pero por qué no pasa? ¡Ven! ¡Dios! El mouse se mueve a la dirección incorrecta. Cuando estoy apuntándolo a él, se mueve más de lo que debe moverse. ¿Por qué? Y mira por se lance la granada. ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Ven, ven, ven, ven cómo se mueve! Uh. Mouse, mouse, mouse, mouse, mouse, mouse. Y mira la granada, qué buena lanzada, qué buena lanzada. Por fin mató el primero y me mata con la granada. Lanzó la granada y no es esta, no es esta, no es esta, no es esta. Dios. Screamer, hasta screamer ahí en este puto juego. Es que si apunto, si apunto, si apunto así, si apunto así, nunca los voy a matar. Sí, sí funciona. Y no sé cómo acuchillar en este fucking juego. No tengo... Ya lo maté, vámonos. Todo el mundo, vámonos, que ya lo maté. No entienden. Wow, wow, wow, wow. Campero, ¡Eh! carga rápido, carga rápido, gilipollas. Mmm. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! vamos No! Sí, sexta, es sexta y maté. ¡No ha explotado! No explotó y no lo pude matar. Qué bien. Estoy enredado. Ahora respawníamos en otra parte. Qué bien. Qué buen respawn. Qué buen respawn. Dios, pero es que este juego debería divertir, no enojar. Pero es que está tan, tan, tan perfectamente hecho para enojar a la gente y me matan. Yo les voy a encestar ya me matan pero mato con granada mato con granada mato con granada si sí, mate a dos con granada ahí está ahí está ahí está la verdad la verdad la verdad la verdad este juego es una total un total desastre un total desastre espero que el ghost no sea así estoy planeando comprármelo y espero que no sea así de catastrófico Me gusta, pero... No soporto tantos camperos con granada y con mierdas No lo maté, no lo maté, maté, lo maté, maté, lo maté, no lo maté No lo maté, sí, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté ¿A dónde se metió? ¿Qué? ¡No muere! ¿Vieron cuántas balas le pegué? ¿Vieron? No se cree. No se cree. No se cree, tantos camperos que hay en esto. Lo, lo maté, pero me mataron. Qué bien. Pues disparo desde aquí porque ves. Mira, mira, mira qué rapidez. Ven qué rapidez. Ven. Ven qué rapidez. Es, la, es el rayo, es el bendito rayo. Es un fucking rayo. Ven. ¿Cómo hacen eso? Vienen los... Pero es que el tipo tiene la velocidad de la fucking luz Apenas uno sale paz, te mete un pepazo en la frente A ver Que me lo cargo, tío Es que me lo cargo Y viene un gilipollas y me mata Me salgo de este fucking juego Y se acabó Chao Gracias por ver el video Denle like, suscríbase Y comente Gracias